Todo, ahora ahí Che, como que returbio, no se ve nada atrás. ya me... Me se parece un bicho ahí atrás. ¿Cómo anda, manga de facheros? Eh. día lo que iba a decir. Son las 6 de la mañana. sí, 6 de la mañana. Johnny está durmiendo. Toda mi familia está durmiendo. Dije, este es el punto justo para Jorge charlar solo un ratito. Nadie me escucha de la mía hace una semana subí el video de Homes and Home la primera parte y bueno ahí viene la segunda está recheta no me asusté tanto bah, no sí me asusté me asusté un montón de veces pero no me asusté tanto como la primera vez pero hay unas partes que son brutales son brutales porque hay un nuevo jefe o no sé un nuevo enemigo ahí que no sé es un desastre ese bicho y me recostó pasarlo hay una parte ahí que que se me cortó porque lo sé lo hice tres días después y hubo algo ahí que desapareció en el medio, pero se entiende más o menos qué es lo que desapareció, entonces bueno, ni, ni, te, ni te das cuenta, ni te das cuenta así que nada, próximamente subiré la tercera parte, clave, clave muy buena, eh, no tengo ni puta idea no tengo linterna, no tengo linterna, gente, agarra el coso ese, Dale, Nice, viste que corchita la tiene recalada. Ah. Creo que estaba investigando porque bueno, no me queda otra que investigar. Ah, estoy lleno de sangre. Miren el piso está lleno de hojas ahora. No tengo para curarme. Uf. Bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ah, Más luces, algo piola no hay nada ¡Uy, sape! Uy, la baja re fuerte wey. ¿Hay una foto? Hay... No, no hay nada mucho No hay mucho es que sí voy a poder ir? Sí, no me queda otra vez A ver esto Jorjito está al 100% de nuevo nah, ya. jorgito está full de vida ¡Padre! Ahora sí, quién viene, dale, cagón, dale, te bueno, mentira, estoy todo cagado. Vamos, gente, ¿están listos? ¿Eh? ¿Eh? No hay teleport. Gente, no hay teleport. No hay no hay Pero qué, qué significará eso? No, no, no, no, no. Parece que estoy piqueando, ¿viste Como en el Valorant tipo ahí? Eh, mira, mira cómo piqueo en el Valorant. Mira ahí, mira cómo querés piquear para sacar información ahí. tipo pasó más? Metes un tiro y te vas para atrás. Así, ¿qué Es esto. Ay, Dios. Ah. Yo ahí no paso. Yo ahí no paso. Yo ahí no paso. Apaga esa mierda, por favor. Ah, ah, es una agujerita. No, dejate joder. No quiero ver más, no quiero ver más. Está la señora bailando, yo estoy en medio de su casa, boludo. Alta falta de respeto, boludo. Bueno, vos seguís bailando tranquila, señora. Usted no me escucha, me ¿no? Usted no me está escuchando. Usted no me escucha. Usted no. ¡Ay! No, está muy oscuro, boludo. Ir a escaleras, ay, qué buena idea, ¡Qué buena idea bajar escaleras, qué buena idea, boludo. No, la bebecita. No, ay, hay dos, no, dos. ¿Por qué me hacen elegir, boludo? Dale, boludo. ¿A la izquierda siempre es malo o a la derecha es malo? ¿Dónde es malo? Ya fue a la izquierda, yo ya ya lo hice. Nos metimos en una casa. No, no te rías, boludo. No. ¿Dónde está lo. Ah, dónde está lo gracioso? ¡Ah, la cocha de tu madre No no no, no no no no, no no no, no no ¡Ah, la puta madre! no, no no, no, no, no, no, no, no, no, esto está muy mal, gente. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Che, cosas que pasan cuando corta los... ¡Ah! Encontré un cuerpo Algo no me cuadra No, no, no, a mí lo que no me cuadra acá es lo que le hicieron al pobre Pauli Oh, vamos, Tony What the fuck No te pongas así de nuevo Sabes que sin ti no podríamos seguir No lo sé, Mark Escúchame, Tony ¿Lo recuerdas? Verano del 83 Ah, déjame What aquí, the fuck? Mark Yo ya estoy muerto Nunca te dejaré solo, Tony ¿Lo recuerdas? Verano del 74 No 70 Mark Ningún recuerdo que me va a hacer cambiar de opinión Yo me largo algo no me cuadra. Ah, era re boludo. No. ¿Cuál es tu jodido problema, John? Sí, John, ¿cuál es tu puto problema? Algo no me cuadra. No, eh. no, que algo no te cuadra, seguro. Siempre desconfío de ti, maldito. Algo no me cuadra. ¡Bue! <risa> <risa> ¡Ala! Ah, ah, no, es que no, es re imposible, boludo. No, no, no, No es imposible. No, es imposible, boludo. Es que sí. Es que va a los pedos, boludo. Va a los pedos, boludo. Va a los pedos, va, a los, pedos. va a los pedos. No, no, no, no, es que Ay, la concha de tu madre. Ah, la concha. No, no, no, no. Eso es re injusto. Eso es re injusto. Eso es re injusto. Eso es re injusto. Eso es re injusto. Eso es muy injusto. Eso es muy injusto. No, es que es que es es que, es que eso eso nunca había algo tan sucio. Nunca había algo tan sucio como es que eso es muy sus Eso es muy sus Uf. Acuérdense, tengo que vencer a la vieja chota, boludo A la vieja chota Bueno, vamos, eh, vamos Ya está, dale Hacemos así ¿Se acuerdan cómo ganarle? Con los cuchis Con esto Ay, no, ya tengo mucho miedo, boludo ¡Ay, la puta madre! La vieja chota... ¡Ahí estamos, ahí estamos! Pará, para pará ¿Nos escondemos un rato? Bueno, acuérdense que teníamos una pista Que era... Eh, las marionetas que apuntan hacia donde se te transporta Y que la luz empieza a parpadear donde se te va a deshazportar A ver... Ah, se te desaporta ahí, boludo. Puta madre, no, no. Muy lento. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, la cagué, la cagué, la cagué. Bueno, la cagué, la cagué, la cagué. Cuídate. No me la trolleaste re fuerte. Estaba con toda la, la historia. ¡Ay, mirá! La tengo acá, boludo. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Ay, me vio, creo que me vio. ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, la Me vio, me vio. de puta! No, me vio, boludo, no me lo creo. La tengo muy cerca, boludo La tengo loquita, bueno hay Ay, boludo, cómo me caí en esa parte boludo? No, no, no, no Esto está mal La caí, la caí, la caí La caí, la caí, eh Segunda vez la caí Nunca llegué tan lejos, eh Espero que estoy como concentrado con eso Vija chota Me vio Me vio boludo, nada que ver Re falso amigo Re falso amigo, no, re falso Está como media enojada, ¿no? ¡Uh! ¡Me trolló! Al lado mío me pareció. ¿Para Juan? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí. Dejo la puerta abierta. Eh, bueno, bueno. A ver, para que sube? ¿eh? ahí. No, Juancito. Bueno, voy para allá entonces, boludo. ¿vale? ¡Uy! ¡No! ¡Toma, forra! ¡Bien! ¡Lo hicimos, boludo! Lo hicimos, lo hicimos. Bueno, eh, Me voy a comer, chicos. Hay una tortita ahí. Voy a soplar la vela como... ¡Con Johnny, boludo! Ay, mirá, mirá. Uy, para, a ver si les puedo mostrar la torta. Miren este pedazo. Es todo chocolate. Es todo chocolate, boludo. Es más dulce que mi novia, boludo. Mientras llora, boludo. Y tiene un viejo que lo mira arriba del techo, boludo. Mmm, qué cagazo. Qué cagazo, eh. Qué cagazo, boludo. ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¿What? Uy, no, la baja re fuerte, amigo. Ah, está todo lleno de sangre el forro, boludo. Listo, terminamos el juego. No, te imaginas re choto juego. el juego. Ah, perdón, chicos, le está preguntando por la, por la novia. Eh, ...que ella solía venir a este lugar. La novia venía, so, supuestamente, acá. Venía al, al lugar ese de los monjes. Ese yo lo quería defender a sí misma. ¡No, boludo! ¡Está muerto! No sé. ¡No, returbio! <risas> ¡Alto eructo, amigo! Bueno, arrancamos con lo chido, gente. Ahí se viene lo, lo, lo chido, barra lo feo, barra épico. Bueno, estamos en el, en el lugar del monje, ¿sí? Esta es eh, como nuestra advertencia. Nos dijeron que mi novia está en la mierda. Como que ya, ya no tiene chance como de... De. O al menos para él, para el monje, ¿no? Como ella es demasiado. Eh, para poder salvarla y eso. Entonces, mantenete, ¿sí? Mantenete. Uy, ah. Mantenete lejos de ella. De. Sí, de ella. Y el chabón le dice, no, o sea, es mi novia, no voy a hacer eso. Y el monje tipo, uh, shís te flaco, ¿viste? Eh, ¿Cómo para saber cuánta vida tengo? Tengo tres bolitas, buena. La vi al máximo y, y dos candados. Bien. Che, qué, qué eco que tiene este lugar, eh. Qué feo, güey. Dice eh. Nota. No estás. Eh, se supone que no deberías estar acá. No puedes cambiar eh, ese hecho de no sé qué. Eh, y tampoco puede, Shane. Haceme caso. Vuelve a tu RAM que no sé mierda qué es. A tu lugar, ¿no? Por decirlo así. Y... Y pon todo eso eh, para descansar o algo así. A no veces lo, no lo traducí muy bien, pero va por ahí. ¡No! ¡Ey! Se ve algo ahí al fondo, boludo. Voy para... ¡Ay, no! Tengo miedo para ir para allá, boludo. Ya fue. A puro huevo, ¿eh? A puro huevardo. ¡No! ¡Shane! ¡Es la novia! ¡Es la novia, es la novia! ¡Es peligrosa, pelotuda! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Esto no es bueno! ¿eh? No quiero mirar para los costados porque me cosas y me aparezca algo ahí, boludo. ¡Oh, estoy todo cagado, boludo. ¡Mirá por dónde va la vieja esa, boludo. ¡No, Shane! ¿Por qué me haces las cosas complicadas? ¡Nena, vení para acá, boludo. ¡Ahí viene, viene, viene, viene! ¡Ahí viene, ahí viene, viene! Ah, no, la alcanzo, la alcanzo. Shane, vení por acá. Shane, vení por acá. Shane, no seas, boluda. No, boludo. Alto indio. ¿Qué? <risa> mm. <música> <música> Tú y mi esposa, eh, tu esposa necesita, simplemente necesito que me hagan un favor. No. De Ciner no tiene... Vale, eh, es la puta madre. Solo necesitan servirme, no, returbio. ¡Mátalo! ¡Ah! Tu esposa exactamente dijo lo mismo. Toma, hijo de puta. No, re cheater. No, no, ah, le cortó los dedos, amigo. No, no. No quiero mirar atrás, boludo. No quiero mirar atrás. Estoy seguro que esas cosas negras me atrapan, boludo. No, shishimi mi esposa, gente, eh. ¡Ah! ¡La puta madre! No, tiene chiste este viejo, boludo. No vale. Está chiteado el viejo, gente. Wey, what the fuck, boludo. No, güey. Mm, está hecho mierda, boludo. No, está hecho mierda, boludo. La baja re fuerte, eh. No puede ni correr ya, boludo. Boludo, tenía como 10 metros el viejo ese de mierda. Che, está haciendo un rap de nuevo el viejo ese. Y cae lo escucho más cerca encima ahora. Tengo que ir al templo. El templo es clave, eh. Shishi, mi esposa, totalmente, Juan. Es una copia de lazos. Vos decís, voy. Escapa. Escapé, gente. Oh. Uf. ¡Andate! ¡Otra vez acá, boludo!